Frente a la radio. Bueno, de nuevo. Mi nombre es Tomás Menestrongé y soy cofundador de Saúl junto con Gonzalo Orice y Sebastián, mi hermano. Saúl es un ecosistema colaborativo que lo que hace es guiar, conectar y empoderar a todos los que quieren cambiarle la vida a una persona o a una familia en situación de vulnerabilidad. Es decir, si vos tenés la intención ¿no? de ayudar a alguien que se encuentra en situación de vulnerabilidad y hay un montón de cosas que te frenan, ¿no? la falta de tiempo, de dinero, de recursos o no sabes cómo arrancar, nosotros te empoderamos y hemos creado una metodología que te acompaña a vos a que los objetivos que te plantees los cumplas de forma colaborativa y de forma estratégica. Nosotros, bueno. Si vos tenés la, la iniciativa, la intención de, de ayudar a alguien, vos podés cargar tu caso, en el que te vas a convertir líder de tu caso, a través de nuestra plataforma. Y nosotros te hacemos un pequeño cuestionario donde eh, nos va a marcar, digamos, el grado a, a la exposición a la vulnerabilidad que tenés, si es que existe, ¿no? Este, tiene que ser una persona o un grupo familiar, no puede ser una escuela rural, no puede ser una comunidad y no podés ser familiar directo de la persona que puedes ayudar. Esos son los parámetros hasta hoy que tenemos en Saúl. Yo me junto en un principio con Gonzalo Orice, quien arrancó todo esto hace ya un poquito más de dos años. Este, él venía haciendo su propio camino, ayudando gente en el sudeste asiático. Y yo también venía acá haciendo viajes humanitarios al Chaco con una asociación civil. Y, y nos unió a eso, ¿no? las ganas de querer hacer algo eh, acá en Buenos Aires, al menos de mi parte, y con mi hermano Sebastián, eh, que también con él viajaba al Chaco, eh, nos unió eso, las ganas de, de, de querer hacer algo, porque ya veníamos transitando nuestro propio camino y veíamos que si hacíamos las cosas íbamos cambiando realidades, entonces por eso es que nos juntamos los tres y le metimos mucho enfoque a eso. Y... Estamos alcanzando los 50 casos, para nosotros son todos casos de éxito. Eh, en total deben haber unas 200 personas a las cuales le hemos cambiado la, la vida, porque si bien eh, tal vez el, es un niño en especial al que se, se tiene que ayudar en un caso, impacta a toda la familia, ¿no? impacta también a quien, quien está ayudando, la vida de quien está ayudando también es cambiada, y para nosotros eh, son todos casos de éxito. Lograr que una persona pase de la intención a la acción, para nosotros es, es un éxito. Y si bien hay veces que los objetivos son altos, este, ejecutar tareas y cumplirlas y, y, e intentarlo para nosotros es, es un éxito. Mirá, en, en mi... cuando llego a casa, después de, de una jornada completa de atender, tal vez, eh, hoy tenemos... 20 casos activos y 6 en casos a punto de, de activarse y todo el tiempo uno está encontrándose con nuevas problemáticas ¿no? que, que tiene que pensar en cómo solucionarlas y es, es muy importante encontrar esos espacios de, de tranquilidad y, y vivir en gratitud. A mí la verdad que hago esto porque me da mucha mucha paz hacerlo. Eh, tengo, obviamente, es mi, hago por un interés personal a esto, eh, que es este, da, dar las gracias, vivir en el estado de gratitud. Y, y bueno, sí, son, son casos difíciles, pero son, son esos mismos casos los que me hacen aprender ¿no? un montón y, y crecer y, y bueno, ver que tal vez mis problemas. Eh, y bueno, para el 2020, eh, en marzo, tenemos un viaje planeado a Estados Unidos con Gonzalo este, para buscar una, una primera o una segunda ronda de inversiones. Si bien hemos tenido gente que nos acompañó porque le gustaba el proyecto eh, lo que necesitamos ahora es buscar fondos para preparar ese pequeño motorcito este, que funcione que sea sustentable así que arrancamos ahí con plataforma multilinguaje la intención es empezar a armar antenas en toda Sudamérica ya estamos plantando antena en Uruguay pero bueno Brasil, este, Chile, Perú, Colombia y... Y nada, tener ya más eh, saunas, digamos, en, en todo eh, Latinoamérica, Sudamérica y en la región.